Ya esperando nuestro vuelo, ahí se pueden... Esperando nuestro vuelo, saliendo del aeropuerto y a revisar nuestra maleta para ver si no teníamos acá. Alguna... al aeropuerto bueno ya está hola buscamos la puerta 4 para abordar nuestro avión ya estamos aquí buscando por los turbócratas por abril vamos a ver cómo termina esta aventura yendo para un avión vamos a la puerta 2 ya que nos dijeron que a la 4 pero no era verdad. hola aquí estamos esperando nuestro vuelo nuestro vuelo sale a las 12.16 el es el 3121, destino a Guadalajara, Francisco. Y, está, y lo cambiaron a la puerta 2. Eso dijo la señorita muy amable de la bocina. Que dice, su vuelo ha sido cambiado. Estamos esperando para cortar el avión. Miren, aquí está la de más gente. Aquí está la canita. Y seguimos Esperando al avión, que bueno, mira, saludar. ¿Cómo siente en, en, en navegar, en navegar por primera vez, señorita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sin palabras, le no le más. Ella le tiene miedo a las alturas, sí, tiene vertido. ¿Quién se llama? se vio porque no vemos, es nuestra primera vez abordando un avión así que vamos a hacerlo y nos damos. vamos a lavar desde todo desde que llegamos hasta que avanzamos el camino que ahorita les muestro cuando vamos a entrar ya vamos a entrar al avión ya vamos a entrar ya, ya vamos a entrar ¿cómo se sienten? ¿No vamos a entrar vamos Vamos a entrar al avión y las grabo ahorita cuando ya esté dentro. Sí. Dos de más en la parte delantera. Le sugerimos okay. ubicar la salida más cercana a usted. Today, your exits. Two four oh. over the wings oh. and oh. two oh. at the front. Oh. Please oh. take a moment to locate the emergency exit nearest to you. Para abrochar su cinturón de seguridad, inserte la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo. Para desabrocharlo, levante la tapa. con chaleco salvavidas localizado debajo de sus asientos en caso de ser necesario la tripulación indicará removerlo de su bolso. En caso de pérdida de presión en la cabina le recordamos remover cubrebocas o careta antes de colocar la mascarilla. La reglamentación nacional e internacional en materia de sanidad inmediata cubriendo nariz y boca. En no seguir esa instrucción podría derivar en amonestaciones, multas o consignaciones por parte de la autoridad nacional o internacional. Gracias por su atención, el y disfrute su valor. Agradecemos guardar todas sus pertenencias debajo del asiento frente a, su a los compartimentos superiores. Los pasados en las salidas de emergencia deberán colocar todo su equipaje en los compartimentos superiores para el, ¿sí? el aterrizaje. Esta tripulación tendrá el placer de asistirles durante su vuelo. No duda en contactar si necesita pide ayuda para encontrar su asiento o lugar para su equipaje. Es un gusto para nosotros servirle. Una vez más, bienvenido a bordo todo, justo la gente, ya estamos aquí, y yo no les voy a estar grabando, no, aquí por favor tenemos el cinturón de seguridad, por su por su por su aquí está mi mochila, De vía, vía, aquí me tocó la fortuna. hacer ese boquito es para que no se rompa el vello y por la presión del aire, tiene tres exactamente. Ay, no manches, me encanta. Bueno, aquí ya descubrí que si esto, bajamos esto y tada, es para que comamos nuestro vasito de agua y nuestra comida cerrarlo porque ahorita no vamos a comer. Ay, aquí tengo chiquis. Ay, aquí estamos. Justamente aún oh, no despegamos, pero pronto lo vamos a hacer. Así que voy a estar grabando todo el proceso hasta llegar a Guadalajara. Así que vamos allá. Seguimos esperando a que aborde el avión después de pequeña, que nos dio unas instrucciones. Y la verdad estoy muy feliz porque profesor y a mis compañeros porque justamente hoy tuve clases en línea y por cierto ¿eh? me es que me un